Monocoblan sal. Oye, papá y el lo tenemos y no lo negociamos. Está lo tenemos y no lo negociamos. Está lo tenemos y no lo negociamos. Llamo llamo llamo llamo te llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, llamo, Fumando marihuana, no le para a la vecina que ella también anda trucha Frenamos y colmado A comprar par de romo, los tigres de tan trucho Bailando piquilados, Si no tiene dinero, moverlo de aquel lado Aquí estamos la chuquitados Ustedes haciendo andado reventando la bocina Con pilas de sonidos, con pilas de sonidos, con pilas de sonidos Yo no, yo lo que yo ando truyo Yo tengo la tarjeta repartiendo pelicos Me pongo loco, me pongo loco Préndeme la juca a las mujeres con sus chapas Fumando la juca y fumando marihuana Comprame dos bates, un tabaco de los grandes Me pongo Ruri fumando con Melvin Sabe lo tenemos y no lo negociamos Sabe que lo tenemos y no lo negociamos Sabe que lo tenemos y no lo negociamos Llamo, llamo, llamo, llamo Jonathan Gilberto oh, él. Jason, los mineros Ella es rapper, el sicario, mío personal es tricky Heidi Tejeda Katy, que es lo que Los tigres de allá, que es lo que dice Marco Rosario, Mateo Pao. La fiera. el coblan que es lo que califuji <risa> es lo que dice dale para arriba